La última cosa que te voy a recomendar es que el teclado tenga letra Ñ. Nosotros hablamos español y nuestros tildes son distintos a otros tildes y nuestro alfabeto es distinto a otros. Por lo tanto, eh, pedí que la computadora que te compres, si es una laptop, no tenga el teclado físico en inglés. El teclado físico es el teclado que tienen las computadoras directamente. El teclado de hardware que tienen las máquinas. No el teclado lógico que es un teclado que nosotros podemos configurar para cambiar el idioma y demás. Sino el teclado físico exigí que tenga ñ y todos los tildes que el idioma español eh, tiene, porque después te vas a complicar buscando la ñ, el tilde, cómo se hace esta, este símbolo, cómo se hace este otro, y los símbolos que tiene el teclado dibujado no van a corresponder con lo que vos necesitas. Espero haberte ayudado, espero cualquier cosa que, que me preguntes, te la voy a responder en lo posible, acá en los comentarios, dejala que yo voy a estar atento a lo que me, me comenten como siempre. Y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor para responderle a toda la gente que, quiere, que quiera saber algo más este, o tenga dudas sobre lo que dije. Eh, bueno, nada, arriba, eh, comprar tu computadora, sé feliz con eso y acordate, no estarle salvando la plata a las grandes cadenas de supermercados que compran mal que no saben comprar tecnología, eh, no, no puede ser que en nuestra era no esté lleno de no rutas no y no puede ser que nuestra era no esté lleno de máquinas, de máquinas con estas características, características a un precio razonable. razonable. En Uruguay estamos comprando viejo y caro, nos estamos comiendo los productos que muchos desechan, por eso está bueno hacer valer nuestros derechos. Vamos arriba.